Este primero de mayo celebramos el Día del Trabajador. A todos los que se esfuerzan para sacar adelante a sus familias, aportan en la construcción de una mejor sociedad y hacen de este mundo un lugar mejor. ¡Feliz día, trabajador! Gracias por tu trabajo y dedicación. Telenor. De